días eternos se quedarán en el tiempo y ya no volverán. Entristezco siempre cuando pienso en esos momentos. Volver a sentir su calor ¿Qué yeah. yeah.